Hola a todos. Hola a todos. a un nuevo vídeo de Jaime y Alejandro. Estamos en la lista de avanzadas. ¿Y qué vamos a explicar hoy, Jaime? Hoy vamos a ver cómo se añade un recurso a mis libros. Y una cosa muy curiosa. ¿Cómo se puede editar? Exactamente. Como podéis ver en la pantalla que está compartiendo Jaime, estamos en su apartado de contenido y en la parte eh, debajo libro de Libros y actividades encontramos recursos. ¿De acuerdo? Si pinchamos, que ya estamos dentro, aquí vamos a encontrar una serie de libros. ¿Qué tipo de libros encontramos aquí, Jaime? Pues tenemos los del proyecto CREA, de algunos organismos y de docentes extremeños que han creado estos libros para compartirlos con todos los docentes que hay en la plataforma. Exactamente. Lo primero que encontramos aquí es una serie de filtros que nos permite buscar eh, con mayor concreción. Tenemos por asignatura por nivel y por competencia. Dependiendo de lo que queramos buscar, pues directamente vamos filtrando y nos aparecen unos resultados. O si sabemos qué, qué tipo de materiales estamos buscando, escribimos directamente y lo encontramos. Por ejemplo, mi compañero Jaime va a buscar un contenido de eh, la Fundación Secretariado de Gitana. Esto es un libro que permite trabajar eh, eh, un poco el pueblo gitano, eh, ¿verdad Jaime? Sí, la historia del pueblo gitano a través de este libro. Para ello, primero, como dice Alejandro, se, se buscarían recursos y posteriormente haríamos clic al más, pasamos el cursor por encima y le daríamos al más. ¿Para qué le damos al más? Para añadirlo a la pestaña de mis libros. Vale. Esto es curioso porque le... automáticamente, como está explicando Jaime, cuando hacemos clic en sí más se convierte en nuestro propio libro y hacer nuestro propio libro permite editarlo. Qué caso, ¿eh? Mirad, ya le he dado dos veces sin querer, por eso sale dos veces, eso no os preocupéis. Y si accedemos a uno de ellos, pues aquí directamente tenemos el modo edición. Vale, si le damos al modo edición, podríamos editar este libro que lo hemos cogido del apartado de recursos. Exactamente, esto ya es un contenido que es nuestro, que como podéis ver, está la estructura que viene en el propio libro. Y una estructura que se puede editar, se puede modificar la ordenación de los temas, se puede eliminar... Se puede ampliar ese tema con actividades propias o sugerencias que nosotros proponemos a nuestros alumnos, como vídeos, por ejemplo, ¿vale? Esto es lo que nos permite el apartado de recursos, encontrar recursos y usarlo directamente con nuestro contenido, porque ya es nuestro. Si yo quisiera asignarlo a un grupo, ¿cómo lo haría, Jaime? Pues muy fácil. Antes de todo, quiero deciros que como he, le he dado dos veces a recursos, me añadido dos veces. Para eliminar uno de ellos, tenemos aquí el lápiz, ¿vale? Siempre que damos un lápiz es editar entonces borraríamos uno de ellos le damos a la cruz y a aceptar ya solo tendríamos uno ¿Vale? volvemos a dar las lápiz para que se quite eh, la cruz de, de los libros perfecto Jaime, ahora vamos a asignar el grupo el libro a un grupo ¿verdad? eso es, como habéis visto primeramente hemos cogido el libro de recursos lo hemos añadido a mis libros y ahora se lo voy a asignar a un grupo ya sabéis que los grupos están en la pestaña mis grupos nos vamos a esa pestaña y elegimos el grupo que queramos asignarle el libro. En este caso se lo voy a asignar a tercero de eso. Le daríamos a tercero de eso. Y aquí tendremos diferentes pestañas. Una de ellas es contenido. Bueno, hacemos clic en contenido, que es donde tenemos que asignar el libro. Le damos al lápiz. Y le damos al más. Cuando le demos al más elegimos el libro que queramos asignar. En este caso le voy a asignarles lección gitana. Le damos OK y ya estaría asignado este libro. ¿Vale? Perfecto. Eh, lo más importante de este apartado, el apartado de recursos, es que no solo está disponible dentro del escolario. Justo fuera, en la parte inicial, antes de estar logueado, también te permite usar el contenido. ¿Verdad Jaime? Aquí está. Si nos vamos antes de de estar logado, tenemos una pestaña que pone recursos. Si accedemos, aquí los tenemos, todos estos recursos en abierto para que podáis echar un vistazo. Igual, podemos buscarlo, podemos utilizarlos pero si sí no podemos editarlo ni asignarlo a un grupo desde este apartado. Eso es. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Y nada, en el siguiente vídeo ya hablaremos de cómo crear un examen, ¿verdad, Eme? Eso es, el próximo vídeo cómo crear un examen. Ah, muchas gracias, ya saben, suscríbete, no, adiós